¡Hey yo, ¿Qué tal gente? Sabéis que este vídeo que vais a ver a continuación de Override está patrocinado por Instant Gaming Ya lo sabéis que es una plataforma en la cual podéis pues encontrar juegos bastante tirados de precio por así decirlo Y las plataformas que básicamente queráis, desde Steam hasta Play hasta Battle.net, vamos ahí, hasta de Nintendo Switch ¡Increíble! Así que ya sabéis el apoyito y el cariño siempre que me dais en directo, también me lo dais de forma pues eh, Colaborando de esta manera, ¿no? Espero que os guste el vídeo, ya sabéis dónde encontrarlo, chequearlo ¡Hey yo! Gigomón, <ríe> Espero veros mañana a todos en el directo, muchísimas gracias siempre por el apoyito Písanlo. Rosita, este no, madre mía. Con este, este sería muy raro. Sin duda, Tiene que ser más tocho. Voy a pillar este. Porque no va a un camino tan triste, como no muy tosco. Nos vamos a Japón. Vamos a ver qué puto carajo pasa en Japón. Seré el único el único no coreano que... <risa> que está jugando este puto juego. Me encanta. <risa> ¿Qué pasó, Matías? ¿Cómo estamos? <ríe> El override es un, es un juego de mecha, <ríe> la verdad. Eh, de hace tiempo tenía ganas porque. De jugarlo, porque, hostia, soy amante de Vangelium, obviamente. Esto no se asemeja a Vangelium, pero es pelea con muchísimos <ríe> robots muy mecha, muy tengento para Aurelaga. Este es un canal, aparte de competitivo y, y de, de juego de, no sé, supongo que de gustos muy. Muy concretos, pero sobre todo Aribe muy otaco. <ríe> ¿Cómo estamos, Matías? Vamos a ver qué pasa. El coreano no esto. <risas> Completamente pobrecillo. RIP internet. No sé los controles, no sé nada. No, no sé nada, ¿eh? O sea. Vale, o sea, pega a Toña. Dios, Dios, pues. ¡Lol! R -R ¿Qué? Yo tengo ganas de. <risas> <tener> <risas> de <risas> capa. Lol, Lol. hay que Nicole. <risas> vale, nos han reventado. Creo que la sensibilidad la tengo un poco elevada. Y yo, yo, yo. ¿Dónde hará los combos? Eh. Vale, no sé dónde cojones hasta los combos, pero... Nice Ajá. Vale, ahora le pega... ¡Wow, shit! Le ha metido un toñazo gigantesco What? ¡Ah, ¡Me parto la payasa! Tenía ganas de un juego así tan random Es un poco Pacific drink. Con un poco de a todo el mundo <risas> Completamente destruye el mundo Soy gamer, brutal pero brutal, pero es que estos bichos tenemos que salvarlo, ¿eh? Dejoder, no te joder el puto... El Quiñoni está súper, súper reventado, la verdad. Es que, bueno, es una dictadura, en ese aspecto no se puede hacer mucho. Es una... concienciación social. Supongo que tendrá algún ataque especial o algo. Algún ataque especial tiene que tener, o sea... <risas> es que tiene que tener algo, o sea... <risas> Vale, guapísimo a Hacer un massing Completamente <risa> ¿Cómo estamos? Mi hermanito Johnson Voy a hacer esto En verdad Porque O sea es de un celaje Bastante contundente A ver O sea ¿Dónde cojones? What? Dios ¿Eso es? calle ¿Que no, he... no no hice, No hice directo al final Porque jugaba a la drinja La verdad Y nos salió medianamente bien Y también descansé un poco Que el domingo Nos pegamos un buen banquete <risa> O sea ¿Qué cojones tengo que hacer? Ah, vale Guapísimo Espérate, voy a cargar el puñetazo de este de Mazinger Z esperado, No le... Oh, what? Espérate esto no habrá así. Eso es por prácticamente En verdad sí, eh. no, hay, no hay mucho favaleo, eh No hay mucha favela Vamos a intentar cargar el puño de este Lol Pero, ¿se la ha tirado o no? Espérate, quiero ver no, no, no, ese lo carga tal cual. Vale, la E son patadas estratosféricas, es vamos a ver. Vale. Yo. No vea las patadas, o sea, GG. What? Le mete un tortazo en, en los oídos y dejamos eh, el doble clic. O sea, los controles son clic derecho, clic izquierdo. ¿no? También tiene la M Tía, tiene eh, la cruz. O sea, la ruedecita de ratón para objetivizar como si fuese esto, no sé, un Duty, un, un, un, un, un, un shooter o algo, un Caps of mejor dicho. ¿What? ¿Lol? ¿Pero cómo toñar? ¿Pero cómo toñar? Ya lo sé, guau, wow, yo lo jugué La verdad, me gustó en, en cierto modo me moló No, no está mal Lo malo que es muy low, mi hermano ¿Vamos? ¿Vamos, coño, que la misión fracasa, eh? ¿Lol? Espérate, patón, patón Dios, patón Espérate, le voy a... Le voy a Dios, va, easy Cojones, tío, es muy pacífico, eh. LOL, ahí le hemos hecho un combo. ¿What? ¿Se puede considerar como algo bueno o malo? Eh, ya que salva antes de eso. <risa> pero rompe todo. Es que cualquier cualquier capítulo de Valle, o de bueno, de one Pan, o os ponéis ese ejemplo de one Pan, obviamente destruyen todo. Está guapo, vamos de bueno, pero en realidad tienes razón, eh. T -t tienes razón, Mantilla. O sea, igual, vamos igual que la play, pero... eh, igualito. O sea, que por eso, ya ves tú, mota aleatoria, increíble. Puedes apagar, eh. Para poner más runs. Sí, claro, eso sí, pero si no podéis ahora, Pues sois peque y no, no estáis trabajando, es normal, no pasa nada, con paciencia. Joder, como me recuerda. Eso, al Ratchet and Clank 3, cuando... Dios, qué guapo, hijo! Es, que es que es una película, o ¿no? Cuando vas arriba, y es que eso está muy, muy guapo. Mi hermanito, ahora lo paro, eh, lo, te lo tengo que decir, Javi. Eh, mm, me encantaría un día, lo que pasa es que creo que, que es exclusivo de Play, creo, Ratchet and Clank. O si no, después del directo lo voy a mirar, me encantaría traerlo, eh, lo adoro, sinceramente. Me, me encantan los juegos de ese palo, eh, igual que Crash Bandicoot o Spiro, o incluso zombies, si te suena, que están bastante chetos. Yo solo me vi las Belly <risa> no pasa nada, ya ves tú, pero las películas el resumen en general de todo, casi todo, obviamente, lo que pasa es que los finales son esos, son extraños. Me da un en Navidad. Es que uso de todos modos, es uno de esos raritos. No te preocupes, vamos Navidad, mantilla sin, igual que es eh, un chavo que ya veréis cuando pueda tener PC que jugará el competitivo con nosotros en el puto Fortnite y con Bonsai también. Es un maquinote y es eso, con, con paciencia eh, Os podéis ir costumizando eh, Los ordenadores, básicamente O sea, me, me flipa esa habilidad Es que tengo una habilidad de espada ¿Dónde está la espada, tío? Con un emulador En de... verdad sí, ¿eh? En verdad sí, ¿eh? Con un puto emulador, lo malo es que, claro lo... Es que yo, yo me, me descargué, mi hermanito Javibi me descargué el ave, que te sonará, obviamente. Pues me lo descargué y no me lo captura, tío. No me lo captura de ninguna manera. Ni de captura pantalla ni nada. Está como, no sé. Y me lo compré por Steam. O sea, eh, por instant gaming que valía un pavo y pico. Y digo, ¿Y yo, la veo y loco. Que no puede ser. La veo y por, por tan poco. Para mí. Guapísimo, la verdad. <risa> Putada, a ver si puedo. Dios, ese ataque es bastante brutal. Un helicóptero y todo. Nos hemos cargado un helicóptero increíble. Pero un momento. Sí, Sería la caña, ojalá uh, Bueno, puedo tastear un emulador eh, de Play 2 Sería la polla Que participe en una, una batalla y gané Qué grande Papá, te mando mi Play Que está rara, arréglatela y te la regalo Qué máquina Papá, te mando. Es que, qué máquina. O sea, sería la caña. Yo es que, vamos, mi hermano y todo. Y yo somos como coleccionistas de consolas Vamos, Tengo aquí abajo la Play 4, la Play 3. Que la tengo allí. Estoy increíblemente. <ríe> como viciado siempre. A algo. Tengo la PSP, la Nintendo, no sé. Siempre. No mames, Mewtwo. <ríe> de la comadre mía. Está cheto. Cualquier personaje de stream Avatar. Mientras que lo utilicéis. Vamos a decir. ¡Oh, qué guapo! He cogido ahí un arma. He cogido un arma. Ahí! He cogido un arma. ¡Ah! LOL, ¿cómo pega con el arma? O sea, ¿qué? ¿Qué cojones? Sinceramente no pertenece 4 por el simple hecho de No, y también la posibilidad de tener un juego de otra plataforma, eh, Como de la Play 1, que en la Play 4 casi ni se ve. Y yo, ¿nos hemos cargado ese visto super mamado ya? sí si es que te lo mando, te lo juro. Qué grande, te rica, y No te preocupes, campeón. Ya ves tú. Si tengo aquí la Play, te lo prometo. De, de perfecto estado. Eh, ojalá. Eh.. Pudiera llegar a streamear muchas veces cosas de play 3 también, me fliparía. No quiero esto, o sea, dame ese. ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¡Ah! Eh. ¿Eso qué es? ¿Un suministro? La Play 3 flipa. ¡Eh, eh ¡La espada, la espada, la espada, la espada, dame la espada, loco! Dios, ¿what? Guapísimo. Déjame pegar la espada. Dios, esto está guapísimo. ¿Para qué me dan una espada? O sea, qué coño. No quito una mierda, pero me da igual, ¿sabes? Me da igual, me da igual. ¡Wow! ¡Batalla brutal! Está guapísimo. ¿What? ¿Por qué me gustarán tanto los mechas? <risa> ¡Qué guapo! <risa> Andy beef. soy muy malo, mi hermanito ¡Guau! ¡Wow! En los juegos de conducción, soy Hice la... en verdad lo que pude. Hubo tres partidas que se me dieron como el culo, la verdad, porque fue caer y tener un loot súper precario. Eh, y me vino alguien y me mató, ¿sabes? En ambas partidas. Que no te aparece, o sea, no tengo ni idea por qué no te aparece Yo solo eh, silencié porque no sabía de dónde coño salía el ruido No se bien y de hecho ayer quería ver que hicieras directo Qué grande, Cody Bueno, aquí estamos hoy Es que un día a la semana eh, puede que de alguna que otra semana me lo pille eh, para descansar Porque acabo muertecito ya que después también tengo que editarlo yo y todo, a ver me da gusto que estés, que grande, me alegro mogollón ¿Sabes? De que, coño, yo me siento súper bien Cuando estoy en directo y cuando estoy con vosotros aquí eh, Cada juego tiene un misticismo enorme Y es más, os abro mi corazoncito Para que veáis el tipo de juego tan chorra Que me puede llegar a gustar, ¿no? En plan, cosas que están fuera de, de los catálogos de, de stream, por así decirlo De, de tweets, que me va de verga en ese aspecto ¿Sabes? Y en algún momento quiero jugar este juego Porque me hace ilusión, o oh, los juegos O sea, ¿eso es un mecha aquí, coño? Vamos a pelear contra otro mecha aunque después también meteremos League of Legends, obviamente, y Fortnite, que son como el alfa y el Omega. Efe, no me saludó, Mantilla, claro que te saludé. Es más, cuando entraste te dijiste qué tal, Mantilla, ¿cómo estamos? <risa> sí te saludo, por supuesto. Yo he hecho contra Malika, ¿quién ganará? <risa> no te preocupes, ya ves tú. ¡Qué máquina! Ya sabéis que ah, me pedía un DAP eh, así. Eh, Mazinger Z, es eh, eh, Super finger Z. ¡Me flipa! Los monstruos son guapos. ¿Para qué mentir? O sea que yo cuando vi el gameplay parecía más, ¿sabes? Aquí son... So somos ahorradores, somos ahorradores. La verdad es que si no... Son somos todos, todos ahorramos. ¡Qué guapo! También decir que este juego es en plan... Si llega un amigo a vuestra casa y decidís jugarlo con él... Es Optimum Prime. En este en verdad sí que es un poco Optimum Prime, en verdad, ¿eh? El mío es más como... ¿Y qué pasa, tío? Soy un puto bicho brutal. Pero qué guapo, o sea, me parece chulo el juego. Es un tapa de <ríe> ¡Qué guapo! Vamos a ver, vamos a ver si nos dan pa' que, Dios, este, este está roto, ¿eh? Sobrecarga, sobrecarga. Esquivamos, ¿Y te, te cómo esquiva, eh? Atento. A ver, ¿dónde era esquivar, tío? O sea, creo que era la X... ¿Eh? ¿Y ese anillo? Allí hay un arma ¿Qué pasa, HappyNit? ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo va tu matecito Disculparme ayer por tomarme el día de descanso, por así decirlo Aparte, también jugué la te acabé tarde Y me daba cosita, la verdad O sea, me daba cosita y... Era tardecilla, por eso no, no abrí directo El Pepe, ¿cómo estamos, Juanpi? ¿Cómo va otro martes, mis hermanotes? ¡Ey, ey, ey! ey! ¡La espada, la espada, la espada! Y pues, hoy, podemos empezar directo con Override Es un juego de, de robot Brutal, ¡el Pepe! ¡Ja, <risa> <risa> Guapísimo el meme, tío <risa> Que gracioso, tío El puto tarifa, ah, ah, ah, ah, ah Vale, ya lo pillo, ya lo pillo Madre mía, te mereces un día de descanso Muchas gracias, me cago en la puta Muchas gracias, Pini La verdad es que incluso edité después de jugar la drinja Y tuvisteis un nuevo gameplay Voy a ver si le puedo hacer algún ataque especial Que también sabéis que me, me motiva un mogollón eh, siempre tener un nuevo gameplay que tengáis eh, Aunque yo descanso un día eh, Pues lo que todos los días tenéis Un show, ¿no? Constante No lo puedo pegar, putada Pero creo que morirá en breve, o sea, estoy sobrecargado que te cagas Vale, nos vamos para atrás y Va a tirar la mierda esa En verdad tenemos que esperar otra mierda de espada Creo yo, ¿eh? Es que me tiene como chizado y me sobrecarga, ¿sabes? Bueno, aunque creo que va a durar poco. Va, me pillaré el escudo. Oh, no, no, no, no, no, para de objetivizar. Me piro, me piro, me piro. Creo que he visto ahí. Ah, no, no, no, son escudos, qué putada. Espera un momento, pero no sé dónde está la espada. ¡Eh! ¡Espadita! ¡Papi! Solo son escudos, papi. ¡Ajá! ¡Ah! Vale. Vale, nos quitamos del medio al bicho este lastre y nos vamos a poner a todas. No, no, este no es, bro, este no es. Este no es. Un momento de disculparme porque tengo aquí a un puto minido de estos flipantes aquí. Vale, le, le voy a meter a él. Si me deja. Vale, ahora te vas a enterar, cabrón. Vale. <risas> Increíble. Eh, parecer pan en Minecraft. En eh, Minecraft. Eh, algún día que otro creo que puedo hacer un eh, un de esto. Lo diré, un. Eh, jugar en hermanila, como siempre en hermanila, como dice Nicole. Que es el verdadero Minecraft, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pasó, Sasakaba? ¿Cómo estamos? es lo que es. <risa> Súper grande. Aquí estamos en el override que he decidido pues hoy empezarlo con un poquito de, de, de, de, de sentimiento. Tacu, obviamente. Sabéis que me encantaba Yelio, que me encantan los mechas, los Digimones. Y este juego, Override, yo era más pequeñín y lo vi, obviamente. Y hoy, pues, he decidido empezar con él. Que está bastante guapo. Estamos en el modo historia eh, customizando todos los robots. Pero se ve demasiado bien para el tiempo que tiene. Pues, bajo mi punto de vista. Amese guay. <risa> Cuando dices el Pepe, es mucha risa. Que el Pepe. El, eh, que, el Michael Mamaguevaso <risa> Algunos se acuerdan, por supuesto me acuerdo de Bakugan, Bakugan me gustaba mucho, pero también he decirlo que me molaba eh, el Metabots, Metabots era la caña, no sé si a los más pegues a lo mejor no lo recordáis, y Blade Blade, Blade Blade en aquel tiempo también eh, era una serie dispar, eh que flipaba, sinceramente. ¿Quién no, es la polla, eh, flipa.